Ya hemos visto en este ejercicio cómo crear las tablas de nuestra piscina, Nadadores sin Frontera. Y hemos creado también los formularios que nos ayudan a introducir los datos en dichas eh, tablas. De forma que lo que vamos a hacer ahora es aprender a crear las consultas. Entonces, para ello nos vamos a ir aquí al segundo punto. Recordar que tanto tablas como consultas se dan de alta mediante el modo diseño. Entonces, Haremos clic encima al modo diseño, voy a mover hacia acá esta tabla, ¿vale? Esta ventana, y nos pide, consulta primera, consulta con los cursos vigentes, mostrando los datos del curso más el nombre y apellido del monitor. Vale, entonces vamos a mostrar nombres de los cursos, que los tenemos aquí, la tabla cursos, que estén vigentes, mostrando además los datos del monitores, luego muestro también la tabla monitores, ¿vale? Abro para abajo para que se vean los nombres y quiero los datos de los cursos vigentes, es decir, quiero y de curso, día de la semana, fecha de inicio, por ejemplo, fin no hace falta ponerlo porque siempre es una hora. Y luego quiero los datos del monitor, quiero también el precio y vigente. Y luego quiero nombre y apellidos del monitor, pues nombre y apellidos del monitor. Me dice cursos vigentes, es decir, en esta columna de aquí de vigente y en la fila criterio le voy a decir que me todos los que aquellos que tengan la el cuadrito de vigente marcado, es decir, que ese valor sea igual a 1. forma que si yo le doy a las consultas tendríamos fijaros todos los cursos que tienen esta consulta de aquí, ¿vale? Este cuadrito marcado, es decir, están vigentes, es decir, ahora mismo eh, se están desarrollando este mes, o este trimestre, o este periodo, en la piscina. Todos estos cursos por estos monitores. Jessica Carrillo Cánovas, Matilde Castillo Ortiz, etc. ¿Vale? La guardamos como consulta número uno. Vamos a ponerle un resumen, que es cursos vigentes. A aceptar junto al nombre. vale Cierro la consulta y vamos con la segunda. Eh, que abro de nuevo y me dice... Consulta paramétrica, es decir, me va a preguntar algo cada vez que la ejecute por DNI de nadadores, mostrando todos los datos de los nadadores y los cursos en los que están matriculados. Y se ordenan por fecha, ¿vale? Pues primero, todos los datos de los nadadores. Además, los datos de los cursos, es decir, en la tabla cursos. Y ordenados por fecha de inscripción, ¿vale? Pues vamos aquí. Eh, para abajo, que se vean los datos. Tabla cursos también. Vamos a ponerla eh, aquí. Vale. Quiero las inscripciones que ha realizado. Además, voy a mostrar otra tabla de nuevo porque tengo que realizar las inscripciones para ver el curso en el que ahora mismo están en activo. Y además, quiero el nombre del monitor, ¿vale? Para figurar los datos de los cursos. Entonces, voy a mostrar las cuatro tablas. Ahí. Voy a poner... Quiero... Eh, consulta paramétrica del DNI de los nadadores. Entonces, bang. como no nos pone los datos exactos, pues vamos a mostrar, por ejemplo, DNI nadador, nombre, apellidos, eh, mostrando sus datos, y teléfono. Y si están en activo o no está activo ese nadador. Y quiero que me muestre además los cursos en los que están matriculados. Pues, eh, vamos a ver el nombre del curso, es decir, el día de la semana, y la hora de inicio y además quiero la fecha de inscripción en la que se han matriculado porque lo vamos a ordenar por fecha de inscripción y además quiero que aparezca el nombre y apellidos del monitor de ese curso ¿vale? y quiero que me pregunte el DNI de los nadadores pues aquí en el DNI de la tabla nadadores me voy a criterio y empieza por dos puntos todas las consultas paramétricas empiezan por dos puntos entonces le vamos a poner introduce guión bajo, DNI, del, guión bajo, nadador, ¿vale? Esa va a ser la pregunta que nos va a preguntar cada vez que yo ejecute la consulta. Para no equivocarme, me voy a ir a la tabla de los nadadores y voy a copiar pues, un DNI, ¿vale? Para no fallar, por ejemplo, este. Lo copio, control C o botón derecho, copiar, y ahora voy aquí a mi consulta y vamos a ejecutarla. Ejecutar consulta. Fijaros, como es paramétrica, al ponerle los dos puntos aquí delante, me pregunta que le diga qué DNI es el que quiero sacar los datos. Meto aquí el DNI a aceptar y me sale para Jorge Nicolás Tortosa con su número de teléfono, que está ahora mismo no está en activo. vale, Probablemente no haya pagado la cuota. Se echó la inscripción del, para el curso del lunes a las 6, pero no llegó a hacer la cuota. La inscripción la realizó el 12 de abril, pero no pagó, por eso no está en activo, ¿vale? Y el monitor de ese curso era Jessica Carrillo, ¿vale? Guardamos como consulta número 2, eh, DNI, nadador. Cerramos y vamos con la tercera. Me dice, consulta los datos de los cursos vigentes ordenados por apellidos del nadador. Nombre y apellido del nadador, vale, aquí tenemos lo que va a aparecer, entonces, eh, perdón, eh, nos vamos aquí a consultas, crear en modo diseño. Quiero los datos de los nadadores, nombre y apellidos del nadador, día, horas, fin de curso, los datos de los cursos, nombre y apellidos del monitor, monitor también, ¿vale? Vale, ya lo tengo y aunque no lo ponga, vamos a mostrar también la fecha e inscripción, ¿vale? Eh, entonces, vamos a ver para abajo que aparezca aquí. ¿Vale? Lo pongo grande para que se vean los campos Y tenemos Consulta que muestre para los cursos vigentes Ordenados por nadador Mostrando nombre y apellidos del nadador Nombre, apellidos del nadador Luego día del curso Día del curso Horas de inicio y fin Hora de inicio, hora de fin Y nombre y apellidos del monitor Nombre, apellidos Combinados en una única columna Y ordenados por apellidos del nadador ¿Vale? Primero, a apellidos del nadador, nos vamos aquí a apellidos, me voy a la fila orden y despliego y pongo en orden ascendente, es decir, de la A a la Z Y ahora aquí, no quiero que me aparezca nombre y monitor separado, sino que me aparezca todo en una Entonces vamos a crear, en esta columna de aquí que he hecho más grande, la, vamos a combinar esos campos Entonces, el nombre de las columnas, siempre entre comillas, nombre M, que es el nombre del monitor, cierro comillas Ponemos al gr1 dos veces para que me inserte dos palitos y ahora para poner que vaya nombre y apellido separado por espacio, pondré comillas simples, espacio, comillas simple. Comillas simple, ¿vale? Y ahora de nuevo al gr1 dos veces para insertar otro palito y así le indicamos que ahora va a abrir otro campo de, otro nombre de columna que sería apellidos m. ¿Vale? Apellidos M, que son este que tenemos aquí. Nombre, este, apellidos, este. Hago clic fuera y automáticamente él me va a poner sus, eh, eh, los espacios correspondientes. Si yo hago clic en ejecutar, fijaros que aquí me aparece como nombre de la columna lo mismo que yo he escrito. Pero yo quiero aquí, en la, columna, la fila alias, que me ponga monitor. En lugar de aparecer todo esto, que me ponga monitor. Y quiero que estos dos de aquí me los oculte, porque ya los tengo aquí unidos. Le doy a ejecutar y ya tendremos aquí en la columna, ¿vale? Hora de inicio, hora de fin, día de la semana, apellidos. E incluso voy a mostrar también fecha de inscripción y la voy a colocar por aquí delante. Eh, actualizar. Perdón, el, este lo he copiado, no, perdón, este es eliminar. Quiero fecha de inscripción, que me la voy a llevar... Hacia aquí, ¿vale? Fecha de inscripción. Ahora sí, actualizar. Y ya sí tendría fecha en la que se matricularon y el monitor en la que se matriculó en ese curso. Y además ponía que únicamente eran los cursos vigentes. Luego, donde pone, tengo que mostrar en la tabla cursos la columna vigente, haciendo doble clic, ¿vale? Le voy a quitar el tick para que no me aparezca y en criterio le voy a poner un 1, para indicarle que sí esté vigente. ¿Vale? Ejecuto. Y ya tendría solamente los cursos vigentes. Ordenados por apellidos. ¿Vale? Por apellidos. Eh, de forma que tenemos todos los usuarios. Que actualmente los nadadores. Que actualmente están haciendo un curso. En esta piscina. Lo guardo. Tenemos. Eh, consulta número 3. Tendríamos nadadores actuales, nadadores actuales, ¿vale? Por ejemplo, cerramos y vamos con la número 4, me dice, consulta anterior donde te pregunte el código del monitor, ¿vale? Como es la consulta anterior que ya la he creado, pues simplemente clic encima, copiar, clic en la parte blanca y pegar, y automáticamente ya tengo la consulta número 4, 3 copiada, que le voy a cambiar el nombre y le voy a poner consulta 4 mmm, por monitor, ver monitor, o por monitor mejor, por monitor. De forma que voy a modificarla para que me pida ingresar el número de código o el código del monitor, el ID monitor. Entonces, botón derecho, editar, aquí al final me voy y voy a ingresar ID monitor, ¿vale? Que es el que me va a preguntar, me pongo un criterio. Pongo dos puntos, porque es como comienzan las preguntas, y ahora pondré introduce introduce el ID monitor. monitor Ahora cuando yo ejecute, además le voy a poner que no sea visible, ¿vale? Cuando yo ejecute, me pregunta lo que acabo de introducir delante de los dos puntos. Por ejemplo, para el monitor número 2, tenemos... Se trata de Roque y tenemos estas tres personas que están matriculadas en este curso que empieza el miércoles a las 8, hay dos personas y otro el miércoles a las 6 con este monitor, con Roque, ¿vale? Guardar y ya tendríamos la consulta número 4. Consulta 5, me dice consulta paramétrica, de nuevo, que muestre todos los nadadores asociados a un curso. Nombre, apellidos, día, hora, teléfono, ordenados por día y hora, ¿vale? ¿Vale? este caso es más sencillita todavía. Quiero. Los datos de los nadadores. Que muestre los datos de los nadadores. Asociados a un curso. Vale. Bajo para abajo. A ver aquí. Entonces tengo. Vamos a poner lo que no se ve. No se ve completo. Aquí y aquí. Quiero que me muestre nombre, apellidos. Nombre, apellidos. Eh, día, hora de inicio. Día, hora de inicio, teléfono, además, teléfono, ordenados por día y hora, ¿vale? El teléfono me lo voy a llevar aquí, ¿vale? Delante. Simplemente arrastro y suelto encima y automáticamente desplaza las columnas hacia la derecha. Quiero que estén ordenados por día y hora. Entonces, por día, ordenados por día, aquí. La fila orden, debajo de la columna día, le doy ascendente. Y dentro de día, ordénamelo por hora, también ascendente, de inicio. Si yo no pongo nada más, me aparecerían todos los alumnos que están, por ejemplo, día jueves, día martes, día miércoles. Pero aquí, ¿qué me ha puesto? Consulta paramétrica, es decir, me pregunta por los, cursos, los nadadores que están en este curso en concreto. Es decir, le tengo que indicar qué curso estamos hablando. Pues Por ejemplo, voy a meter el de curso. Y en este ID curso, en la fila criterios, le voy a poner dos puntos: introduce ID curso. De forma que cuando yo haga clic, cuando yo ejecute la consulta, tendré que meter el ID curso. ¿Vale? Introduce ID curso. Por ejemplo, el curso número. Mmm, no sé, el curso número 4. Pues aquí tengo, fijaros, todos los nadadores que están con el número de teléfono en el curso número 4, que están inscritos en el número 4, que empieza a las 8. De hecho, puedo quitar para que no aparezca aquí directamente el número 4. Y al ejecutarlo, puedo meter curso número 2. ¿Vale? Y automáticamente me aparecen aquí los nadadores asociados a ese curso. Lo voy a dejar visible. Guardar. Consulta. Esta sería la número 5, que tenemos nadadores por curso. Por curso. Cerramos y nos vamos a las 6. Consulta número 6. Me dice, consulta sobre los cursos calculando el precio final con un descuento. Vale, debido a una subvención concedida por el ayuntamiento. De acuerdo, entonces es una consulta sobre los cursos calculando el precio final. Vale, tenemos una consulta en modo diseño. Vamos a mostrar los cursos, ¿vale? En la cual queremos ver... Los datos de los cursos, como no nos dice nada, simplemente consulta sobre los cursos. Pues, y de curso, y de semana, inicio, hora, de fin. Eh, vamos a usar también la tabla monitor para poner el nombre del monitor y, lo, y los apellidos, ¿vale? Nombre completo del monitor y los apellidos. A ver, eh, así. Ah, Voy a mostrar. Eh, nombre y apellido del monitor y además quiero precio y vigente vale entonces el monitor lo primero lo del monitor vamos a añadir la columna para que nos muestre conjuntamente el nombre del monitor y el apellido recordamos entre comillas nombre m ahora al gr1 dos veces para enseñar los palitos comilla simple espacio comilla simple de nuevo al GR dos veces para insertar los palitos al GR1. Y el otro campo que es apellidos M. ¿Vale? Y cierro con las comillas. De forma que este de aquí lo puedo eliminar. Y este también lo puedo eliminar. Y este sería monitor. ¿Vale? En el alias ponemos el nombre monitor. ¿Vale? Lo vamos a poner por aquí. Ahora. Vamos a ponerle el precio con el descuento. Es decir... ¿Vale? Nos dan una subvención del 15%, de forma que el precio, ponemos precio entre comillas, vale tal y como nos aparece aquí, entre comillas, multiplicado por, para reducir una cantidad en un porcentaje, simplemente lo multiplico por 1 menos ese porcentaje entre 100. ¿vale? Y para que no me aparezca aquí, bueno, vamos a darle para ver cómo queda. Fijaros, aquí me aparecería precio y fijaros cómo aparece. Aparece con el nombre de la fórmula. Pues aquí le vamos a poner precio con descuento, ¿vale? Con DTO. Y le voy a ocultar para que no me aparezca el precio, para que ya me aparezca directamente el precio descontado. ¿Vale? De todas formas, eh, si queremos volver, si lo vuelvo a mostrar, vemos que antes valía 40. A ver... Y no me lo ha calculado, estoy viendo, no me lo ha calculado, ¿por qué no me lo has calculado? Vamos a ponerle en verde dividido entre 1 menos 100, vamos a ponerle 0.15, ¿vale? Porque la coma aquí no existiría, 0.15, ahora sí, ahora sí lo, lo ha cogido correctamente, ¿vale? 0.15, al ponerlo directamente, 40 era el precio original, 34 sería el precio ya con el descuento, 55 y 46.75 con el descuento, ¿vale? precio con descuento, entonces este ya no lo muestro, el precio lo quito, y nos dice además, eh, debido a una consulta, poner en formato moneda, vale, pues este aquí, eh, primero son los de los cursos vigentes, vale, no nos dice nada, si es vigente o no, con lo cual simplemente aquí tengo que seleccionar la columna, formato de columna, y le voy a seleccionar moneda, le voy a dejar, por ejemplo, esta con mmm, cero decimales. A aceptar. Bueno, le vamos a poner un decimal, ¿vale? Por ejemplo, o dos. Vamos a dejarle los dos mejor. Para que aparezcan los décimos, los céntimos, ¿vale? 25. Y además, se me ha olvidado, quiero ponerle alineado a la derecha. Porque es un número. Luego ya lo tendríamos a la derecha. ¿Vale? Guardar. Y esta sería mi consulta número 6. Consulta 6. Precios. Des... Con descuento. Con descuento, con DTO. A aceptar. Vamos con la última consulta. Consulta número 7. Nos pide: Calcula. Consulta con el importe recaudado en cada curso vigente. Mostrando día y cuota. Vale. Pues nos vamos. Creamos una consulta en modo diseño, muestro la, la tabla cursos y despliego para abajo. Quiero que aparezca día de la semana y precio, lo que se ha recaudado, ¿vale? Ordenado por día, ¿vale? Eh, vamos a poner aquí, vamos a utilizar esta nueva fila que no hemos visto hasta ahora, que se llama función. Para utilizar la función, primero solo podemos utilizar dos columnas para que no nos dé error. Aquí en función voy a poner agrupar para que me agrupe todos los cursos del lunes juntos, los del martes juntos, los del miércoles juntos, etc. Y en precio voy a desplegar y voy a mmm, sacar la suma para ver cuánto se ha recaudado cada uno de esos días. Le damos aquí y ya tenemos el importe que se ha recaudado. Fijaros que al no ponerle yo nada aquí en alias me pone su tabla lo que ha hecho con esa operación. En alias le voy a poner recaudación, le damos a actualizar y ya lo tendríamos aquí, vale, el importe recaudado ahora mismo me aparece el ordenado por día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, aquí me indica ordenado por día si lo ordeno por día me lo va a poner en orden alfabético ¿vale? jueves, lunes, martes, viernes, tal es que no lo quiero, le doy a deshacer y no me deja deshacer. Como veis, no me deja deshacer el tema del de, eh, ordenar. El orden no me lo deja deshacer. Quito aquí lo de ordenar, le doy a ejecutar de nuevo y ya me los pone en el orden de los días de la semana. Y ya tendríamos lo recaudado. Consulta número 7. Recaudación. Recaudación. ¿Vale? Y con esto tendríamos, habríamos visto las consultas de esta base de datos llamada Piscina Municipal, Nadadores sin Fronteras. En el próximo vídeo veremos los informes, cómo se elaboran los informes.